Bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información importante. A continuación, titulares. Nuevamente salieron a las vías de Barranca Bermeja estudiantes de Camilo Torres, 26 de marzo y John F. Kennedy, tras no llegarse a acuerdos el día de ayer con la Secretaría de Educación. Decidieron cerrar la vía de acceso al Puente Elevado. Secretario de Educación dice que desde la Administración Municipal están abiertos al diálogo con los estudiantes que representan las protestas. Según informe de la policía, el joven Javier Yesí Salas, de 23 años, asesinado en el barrio Lago del Palmar, presentaba antecedentes por microtráfico. Ecopetrol y Alcaldía lograron acuerdos con la comunidad del corregimiento El Centro. La Subsecretaría de Seguridad realizó operativos en la Comuna 7, esto con el fin de frenar la cadena de compra y venta de elementos hurtados. En los deportes, conozca ejercicios fáciles de realizar en su casa bajo la asesoría del entrenador físico, Blanc Henry Morales. Joven deportista pide ayudas a la comunidad para cumplir su sueño de estar en el Mundial de Francia. Se realizó torneo interclubes de tenis en el que el Club Infantas obtuvo varias medallas. Y al cierre, la artista y cantante barranqueña Brisinger ganó concurso que le permitirá compartir escenario musical con Maluma. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias. De nuevo estudiantes de Barranca Bermeja salieron a las calles a protestar. Tras no llegar a acuerdos con Secretaría de Educación, nuestra periodista Yajaira Porras tiene detalles de esto. Adelante Yajaira. sector conocido como el Puente Elevado de Barranca Bermeja, estudiantes de las instituciones educativas como Camilo Torres 26 de marzo y el Colegio Técnico John F. Kennedy salieron nuevamente a las calles para protestar por las diferentes problemáticas que sus instituciones aquejan. Hablamos con la personera del John F. Kennedy y nos aseguró que tras haberse convocado una reunión con personeros de estas instituciones el día de ayer no se llegaron a acuerdos porque no hubo presencia del alcalde distrital. No, no llegamos a ningún acuerdo porque para llegar a un acuerdo los personeros pe pe pedimos que el señor alcalde estuviera presente en la reunión y solamente estaba el señor secretario y personas del, del entorno seguro dándonos su propaganda innecesariamente porque no era el fin de la reunión. Entonces eh, nosotros los personeros decidimos levantarnos de esa mesa. Si el día lunes no se llega a ningún acuerdo vamos a seguir en cese de actividades. Hablamos con el personero de la institución educativa 26 de marzo y nos aseguró que una de sus problemáticas es la infraestructura de la institución. Por eso hace el llamado a las autoridades para que los escuchen, para que lleguen al lugar, para que lleguen a acuerdos con el fin de que esta problemática sea solucionada. Más que todo sobre la infraestructura, eh, como muchos saben es un colegio muy pequeño, pero... Eh, no contamos ni con colisión ni con no y no estoy pidiendo eso porque sé que es algo imposible, pero al menos que nos regalen un polisombra, eh, el, los baños no tienen espejos, en los salones las ventanas no sirven, o sea, esa vaina los, por los poquitos salones que tienen aire no tienen ventanas entonces sale el aire, los ventiladores, algunos ventiladores no sirven, eh, la silla, los pupitres, muchas veces tenemos que ir a otros salones a buscar pupitres, y la desgracia vamos a otros salones y resulta que allá también falta, entonces prácticamente hay ocasiones donde nos sentamos en el suelo, y cómo es así que amar clase en el suelo, o sea, vamos a y escribir en el suelo, eso es algo muy injusto. Y lo que no entiendo es por qué los rectores de todas las instituciones si saben que estamos en esta protesta en, para procesar por nuestro derecho, porque no solamente es uno o dos colegios, son todos los colegios, ¿por qué no están poniendo clases virtuales? ¿Por qué no están poniendo actividades virtuales? Y se supone que la virtualidad se acabó el año pasado. Recordarle a la comunidad de Barranca Bermeja que las, estas diferentes instituciones oficiales de la ciudad se encuentran en cese de actividades desde el pasado 25 de abril, lunes 25 de abril aseguran que hasta tanto el alcalde distrital no haga presencia en las reuniones convocadas, no se levantará este cese de actividades, piden que ya no sean más escuchados, sino que se lleguen a los acuerdos, a las soluciones que ellos plantean. Esto es todo por el momento desde el sector conocido como el Puente Elevado, con la cámara de Osmar Setuain, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Y ante esto, el secretario de Educación, Omar Prada, aseguró que están dispuestos al diálogo y a la concertación de acuerdos. Esto lo aseguró esta mañana en el programa Enlace Radio 6 AM. Son varias instituciones educativas, pero le hemos dicho a los estudiantes, a los líderes estudiantiles, personeros estudiantiles, que estamos abiertos al diálogo. La Secretaría de Educación está dispuesta hoy, mañana, tarde y noche y este fin de semana para atenderlos. Sabemos las problemáticas que se plantearon hace una semana cuando tuvimos reunión con el señor alcalde. Fueron cinco puntos importantes, como son transporte escolar, sí. alimentación escolar, el tema de infraestructura educativa, falta de docentes y seguridad en los entornos escolares. Uh -huh. Frente a eso, pues entonces estamos dispuestos al diálogo. Nosotros hemos brindado todas las condiciones para que se den estas charlas y esta comunicación con los estudiantes. Las mesas de trabajo las estamos solicitando, estamos dispuestos al diálogo, necesitamos que los jóvenes estudiantes nos presenten sus pliegos de condiciones, sus pliegos de peticiones para que nos digan qué necesitan, estamos dispuestos al diálogo y estudiantes de la institución técnica educativa del corregimiento de la fortuna salieron a las vías con el fin de protestar por las necesidades que tienen allí también, la vía hacia Bucaramanga se encuentra cerrada en este momento, el personero de esa institución educativa habló por esta situación estas imágenes eh, han sido eh, otorgadas a enlace noticias por parte de quienes en el lugar están allí observando esta protesta, por supuesto quejas de los viajeros hasta de Barranca Bermeja, Bucaramanga o viceversa, de igual manera también las inconformidades que muestran estos alumnos de esta comunidad educativa, eh, pues pese a las circunstancias que se han dado en, los últimos, en las últimas horas con las respuestas que ha entregado la Secretaría de Educación, pues ellos, estos alumnos también insisten en hacer valer sus derechos como lo han hecho y lo han expresado en diferentes entrevistas. Miremos qué es lo que dice desde el Corregimiento de la Fortuna de la comunidad. Mi nombre es Rafael David Mejía Santos y soy cartonero de la Institución Educativa de la Nos encontramos hoy con el grupo de estudiantes y un grupo de padres, de familia y líderes sociales manifestando una de las necesidades de, la, de nuestra institución. Por ser sector rural, merecemos de unos derechos y esto es lo que queremos. Número uno. Que las rutas escolares se las den a COXEM, ya que COXEM nos prestó su derivado servicio durante el tiempo en el que lo necesitábamos para poder llegar desde nuestra casa a nuestra institución. Número dos, El tema de la planta de docentes. En este momento contamos con la falta de algunos docentes y en el cual... La Secretaría de Educación nunca nos manifestó un docente nuevo para reemplazar a la docente de maternidad o a la docente que decidió irse de nuestra institución. Número 3. La focalización total del PAE y el transporte escolar. Ya que el PAE deriva también requerimos de una finca para reactivar el sector agropecuario de nuestra institución ya que como saben es supremamente importante para nosotros como estudiantes de nuestra institución salimos técnicos agropecuarios y en este momento no contamos ni siquiera con una piara, con bovinos incluso con la piscicultura que es el énfasis de nuestra institución para nosotros los estudiantes de esto requerimos ya de igual forma el breve encerramiento de los previos que aún nos corresponden a nosotros como institución. Estas son nuestras problemáticas de nuestra institución. Como pueden darse cuenta, hay varios estudiantes de acuerdo con nuestras manifestaciones, igual que padres de familia, porque esto no es de hoy ni antes de pandemia. Esto viene desde antes de pandemia, toda esta metodología y todo este proceso. Estaremos pendientes de lo que sigue sucediendo, aconteciendo en torno a esta noticia que se, se ha generado en las diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.co En la Comuna 4 de la ciudad se registró un nuevo homicidio la tarde de este jueves. Las autoridades entregaron el reporte de lo sucedido. Como Javier de Cid Salas, de 23 años de edad, conocido como Otaco... Fue identificado el joven víctima de un nuevo atentado sicarial ocurrido la tarde de este jueves 28 de abril en el barrio Lagos del Palmar. Los hechos se dieron mientras el joven se encontraba en las escaleras de la cancha de fútbol, cuando según información de testigos, dos sujetos en motocicleta armados dispararon en varias oportunidades contra su integridad. Entre las 4 y 50 de la tarde en vía pública del barrio Lagos del Palmar, como una 4 se registra el homicidio de Javier Díezid Sala Robles, de 23 años, alias Taco, presunto expendedor de superfacientes por parte de dos sujetos quienes se transportaban en una motocicleta, los cuales desenfundan un arma de fuego, impactándolo en varias ocasiones, posteriormente huyendo del lugar de los hechos. Según el reporte del Departamento de Policía en Magdalena Medio, el joven tenía anotaciones judiciales por varios delitos cometidos. Cabe de mencionar que la víctima presenta nueve anotaciones judiciales por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Inmediatamente para adelantar las investigaciones correspondientes al lugar de los hechos, se desplaza personal de Policía Judicial, de Inteligencia y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, con el fin de esclarecer en el menor tiempo posible las circunstancias de tiempo, modo y lugar para ubicar a los responsables. La policía hace la invitación a la comunidad para que quien tenga información sobre este caso lo reporte a la línea 123. Se ofrece recompensa a quien ayude a ubicar a los responsables de este nuevo acto sicarial. Se conoció que en lo corrido del año 2022 son 19 los asesinatos registrados en Barranca Bermeja.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 Precios locos en autoservicio La Quinta. Detergente Fab en polvo floral, 25 mil pesos. Salsa de tomate fruco, 8,900 pesos. Mortadela de pollo deli chics, 5,500 pesos. Suavizante Suavitel por 2 unidades, 11 mil pesos. Límpido regular por 3,800 mililitros, 5,800 pesos.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 ERB Solar, energía solar, conviértase en un autogenerador de energía, disfrute de toda la energía del sol sin costo mensual, cotice su proyecto sin ningún costo e instale en su hogar o empresa energía solar, ofrecemos financiación, ERB Solar, su mejor opción, visítenos en el edificio de Terceto y tendremos el gusto de atenderlos.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 Toalla de cocina favorita 45 hojas mil pesos, servilleta favorita cortada 1990 pesos, nuggets de pollo apanado distraves 8550 pesos. En Esa Tu Bienestar nos motiva a seguir adelante, a mejorar nuestro servicio con calidad y oportunidad. Celebremos juntos estos 100 años del desarrollo de esta tierra, el progreso de su gente y fortalecimiento del legado cultural Esa le desea un feliz centenario al distrito de Barranca Bermeja Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría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 mañana a 5 de la tarde. Precios locos en autoservicio La Quinta. Crema colgate triple acción 7 mil pesos. Jabón Protex Avena por 3 unidades 6 mil pesos. Lavalosa acción limón 2 unidades 8 mil 900 pesos. Papel higiénico Scott y Rinde XXG 10 mil 500 pesos. Bidón agua brisa por 6 litros 4 mil 900 pesos. Gran homenaje a la niñez. Festival de crianza amorosa más juego. Próximo sábado 30 de abril a partir de las 4 pm en la Villa Olímpica. Disfrutaremos en familia una tarde de juegos, bailes, cultura y deporte. ¡Súmate jugando!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 Se levantó el paro que desde hacía más de 20 días se realizaba en el corregimiento del centro. Esto tras llegar a acuerdos, Caner Fuentes, periodista de nuestro canal aliado La Fuente Estéreo del corregimiento del centro, nos tiene detalles ahora nos encontramos con Gabriel, un habitante del Corregimiento del Centro, que estuvo durante todos esos procesos del de diálogo ante la problemática de servicio del gas en el Corregimiento del Centro. Gabriel, muy buenos días. Y cuéntanos, ¿cómo usted ve eh, hoy eh, ya este proceso que estuvo llevando en esta mesa de diálogo aquí en el Club de Mares? Eh, muy buenos días para toda la comunidad y el Corregimiento del Centro. Bueno, después de estos 22 días de lucha, eh, se logró conseguir esto, eh, esto, estas eh, firmas, si ¿sí? se puede decir así, de, de, la, de, de todos los que llegaron y agradecimientos a todos de verdad, eh, con esos esfuerzos que tuvimos logramos eh, tener en, en las horas de la madrugada una firma de, las, de, todas las, de todos los entes como volvería a repetir ahorita nuevamente, y de verdad, eh, dándole gracias a todas las entidades que llegaron y a, todos la, a, a toda la comunidad, de verdad, eh, muy agradecido, de verdad, y, y esto se consiguió lo que nosotros queríamos y se logró, de verdad, eh, muchas gracias por todo, de verdad, y felicitaciones a todos por este buen, buen desempeño. Muchísimas gracias por estar aquí atrás de los lentes de la Fuente de Serio y le cuento a todos ustedes también que me encuentro con el presidente de Asojunta, Julián Rodríguez. Julián, ya en estos momentos se puede decir que ya se tiene concretado todos los puntos que se tenían en, esa, eh, en ese pliego de peticiones por parte de Asojunta y por parte de la comunidad. Hoy, 29 de abril, a esa hora de la mañana, eh, se ha llegado el objetivo que tenía su Juntas. Cuéntanos eh, cómo se siente usted eh, ya como líder social del corregimiento centro. Bueno, esto es una victoria eh, más de los líderes, eh, los presidentes de nuestra comunidad. Agradecerle a todas las personas que estuvieron en los diferentes puntos de día, de noche. Pues, realmente no es fácil eh, sostenerse durante todos estos días y pues... Gracias a, a, a la fuerza y a la voluntad de nuestras comunidades, pues se logró eh, obtener este objetivo que en últimas favorece a toda nuestra comunidad. De verdad, de corazón, darle las gracias a, a nuestra comunidad, a todas esas personas que aportaron su granito de arena para poder sacar esto adelante. Es decir que a partir de hoy, cumpleaños del corregimiento del Centro 29 de abril, se levanta ese paro pacífico en todos los puntos eh, estratégicos que tenía la comunidad para que dejemos también eso, esa parte clara. Sí, Janer, hoy estamos eh, de cumpleaños en nuestro corregimiento y bueno, coincidencialmente hoy, gracias a Dios, eh, pudimos dar por fin una, una salida a esta problemática que se venía presentando. Eh, avanzamos en los puntos, en el punto de la tarifa que de una u otra manera era el punto que nos tenía ahí frenados pudimos llegar a un acuerdo y pues bueno darle ya vía libre al retorno de nuestras actividades. Lo que sí, Julián, muchísimas gracias por estar aquí a través de los lentes de La Fuente Serio. Deseamos llevando toda esta información a través de Enlace noticias y La Fuente Serio Radio y Televisión del Corregimiento del Centro. Gracias Ganner y por supuesto gracias a nuestros aliados de La Fuente Serio del Corregimiento del Centro. De otra parte Ecopetrol y la Alcaldía lograron en ese mismo espacio acuerdos con la comunidad del Corregimiento. Hasta entrada a la madrugada de este viernes 29 de abril, la comunidad del Corregimiento del Centro levantó el bloqueo a las operaciones del campo Las IRE Infantas, luego de llegar a un acuerdo en los diálogos que se realizaron ante las problemáticas de la zona. Ha sido muy importante eh, el trabajo eh, mancomunado que realizamos el día de hoy en el Corregimiento del Centro. Pudimos tener toda la institucionalidad que tiene que ver con el servicio público de gas, y los representantes de las diferentes Juntas de Acción Comunal y Asojuntas en Barranca Bermeja, en el Corregimiento del Centro de Barranca Bermeja. Fue un trabajo que permitió que realmente las partes buscáramos un punto de encuentro para que, gracias al 61.0% del valor actual del gas que Ecopetrol bajó, ...pudimos realmente eh, aportar a que se pudieran dar unas tarifas bastante cómodas para las comunidades. Con la nueva tarifa, una familia que consuma 20 metros cúbicos de gas... ...recibirá una factura de aproximadamente 16 mil pesos. En el corregimiento del centro, aproximadamente el 70% de las familias que tienen servicio de gas... ...consumen menos de 20 metros cúbicos al mes, con lo cual pagarán por ese servicio entre 12 mil y 16 mil pesos... Para el 30% de los usuarios que consumen por encima de los 20 metros cúbicos por mes, la tarifa ya no tiene el subsidio que da el gobierno nacional, pero igualmente se verán beneficiados por la reducción del 61% en el precio del gas. Cuando hay acuerdos justos y sobre todo cuando tenemos una tarifa justa para las familias del corregimiento del centro, las cosas salen bien. Hoy hemos logrado la tarifa más baja de Colombia en el servicio de gas. Además de eso, un acceso muy grande para que nuevas familias puedan tener este servicio en sus casas. Los costos durante el tiempo de la pandemia que quisieron ser cobrados fueron eliminados y además hemos logrado la supervisión constante de la Superintendencia de Servicios Públicos para que siempre se verifique que lo que se está cobrando es lo real. Por su parte, Proviservicio se comprometió a refinanciar las facturas vencidas de los usuarios que no han podido pagar a reducir el valor de la instalación domiciliaria a 1.450.000 pesos y a realizar la identificación de los nuevos usuarios junto a la alcaldía distrital y a la comunidad. La Superintendencia de Servicios Públicos solicitará a Proviservicios la rendición de informes trimestrales sobre los avances y el cumplimiento de los acuerdos. Y en el Parque a la Vida se encuentra la periodista Dailin Vázquez para hablar sobre las problemáticas de hurto y contaminación en este espacio de recreación adelante, Dailin, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio así es y a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Enlace Noticias bueno, los saludamos en estos momentos a raíz de las fuertes denuncias ocasionadas por los habitantes del Parque a la Vida y también de la comunidad que hace parte de este barrio, bueno sobre las denuncias ocasionadas a raíz de los fuertes hurtos que se están presentando en esta zona y también de otros accesorios que hacen parte de este parque, pero para eso me encuentro con el presidente de Asociación de Vendedores de aquí del Parque a la Vida, él es William Cruz para que nos hable de estas problemáticas que actualmente se presentan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, mucho gusto. Eh, me encantaría, pues, de que siempre el llamado para esta denuncia personalmente, porque realmente ha sido hurtándose el parque de la vida a pedazos. Realmente se están llevando, y he dicho, desde de, de, el cable de la luz, los tarros de basura aquí adentro, en los juegos, ahora están llevándose las tapas de agua lluvia aquí en el centro para llevárselo. ...la destruyen para llevarse los pedaditos de hierros que llevan adentro. Aquí como vemos en las imágenes, quitaron las tapas que hacen parte del alcantarillado del parque... ...aproximadamente ya van más de 20 tapas. Haga ese llamado a la comunidad de por qué de pronto se está presentando esto... ...y también para que no lo realicen. ¿Por qué no lo deben de realizar? Eh, ¿Por qué? Porque realmente puede tener peligro con, para los niños... ...para todo el que llegue aquí no vea la tapa ni nada... ...y entonces... Se en el pie y de pronto hay fracturas de piernas, a los niños es peligroso también, realmente. Y llamamos a las entidades pues, del, de nuestra administración de que sea un llamado y también es, vemos de que realmente hace falta un call aquí en el Parque de la Vida que para que nos cuide el parque, para que nos lleve, ya que hicieron esa vía centenario y también la, sea más rápida urgentemente la policía. Señor William, también nos mencionaba que hace falta para el parque botes de basura. Claro, lógico, porque realmente como ha sido, como le allá, de, ha dicho anteriormente, eh, que realmente ha sido trayendo a pedazos, eh, primero los cables de la luz, los tanques de basura, eh, gracias a Veolia pues, que colocaron unos tanques de basura grandes, por las esquinas, pero también hace falta una allá en el frente en la 49 con 27, al frente de chatarra, no hace falta un tarro de eso, porque realmente la gente está poniendo la basura ahí y los señores de la calle la abren y le parecen la ponen como una flor. Si sí, hagamos entonces por último esa invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja porque no solamente es para los habitantes de aquí del barrio de Recreo o para los barrios que quedan cerca sino para todas las personas en general, hagamos ese llamado para que tengamos más sentido de pertenencia. Claro, lógico, para que tengamos sentido de pertenencia es cuidar, cuidar lo, lo, lo nuestro que es de Barranca Bermeja y cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos de lo que tenemos. Así es, bueno, ese es el llamado que hace el presidente de la Asociación de Vendedores, William Cruz, aquí en Barranca Bermeja. Ese es el llamado que hace también enlace con la comunidad a todos esos habitantes de Barranca Bermeja para que cuidemos esos espacios de recreación que son para nuestros hijos y para pasar momentos en familia, para que por favor dejemos de hurtar tanto las tapas del alcantarillado como los botes de basura y otros accesorios del parque. Ese es el llamado y la invitación que hacemos para que tengamos más sentido de pertenencia. Muchas gracias y este fue un reporte de Dailin Vázquez, sigan con más en estudio, muy buenas tardes. Gracias Dailín. muy buenas tardes, hacemos una pausa en este momento, ya volvemos. Precios locos en autoservicio La Quinta: arroz sonora por 7.990 pesos, talco antibacterial yodora a 3.500 pesos, harina de trigo haz de oro $1,000 pesos, aceite de girasol oleocali 8.400 pesos, galletas oreo original 5.600 pesos. En Redecol trabajamos día a día para que la cultura del reciclaje se implemente en todos los hogares de Barranca Bermeja. cumpliendo con el compromiso del cuidado del medio ambiente. En tu hogar, separa los residuos reciclables.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 Huelabio Barzol. En Multinza celebramos los 100 años de Barranca Bermeja. El original. En este centenario queremos más corazones al servicio de la gente, ciudadanos comprometidos con la cultura ciudadana, el respeto, los valores y la solidaridad. Entornos Seguros te desea feliz cumpleaños Barranca Bermeja. Estamos construyendo la Barranca Bermeja que queremos, la que soñamos, la que estamos disfrutando en el centenario. Por eso hacemos un tributo a nuestra gente que con el pago de sus impuestos le han aportado y le seguirán aportando al progreso de la ciudad centenaria. Les otorgamos un 5% de descuento en el pago del impuesto predial, un alivio para sus bolsillos que en tiempos difíciles ofrece un ahorro.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 20% de descuento en todas las referencias de Pasta a La Muñeca por 250, 500 y 1000 gramos. Mira lo que llegó mamá. Lo veo, lo veo. Mi amor, ¿tú lo ves? Sí, lo veo. Son los nuevos premios de Bioptica para celebrar en familia. Ven a Bioptica, realiza tus compras en nuestras tiendas y participa por un bono de recompra del 40% en productos Kits, un día de salud y belleza o un kit Bioptica.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 le decimos feliz centenario a nuestra bella hija del sol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 Muy bien, y a continuación conozca fáciles ejercicios de realizar en su casa bajo la asesoría del entrenador físico Lam Henry Morales. Y seguimos con actividad física. Aquí hoy vamos a hacer realmente un ejercicio estupendo para mejorar el fortalecimiento de sus rodillas, de su cadera. Y es una actividad funcional que muchas veces hacemos en nuestra vida diaria sin darnos cuenta. En este caso vamos a hacer estocadas frontales con el ejemplo de, por ejemplo, cuando se nos caen las llaves al piso. Normalmente se nos cae un elemento al piso y tenemos que agacharnos a tomarlo. Estamos con Diana y vamos a presentarles hoy cómo es la actividad que tenemos preparada para ustedes. Y Vamos a hacer la actividad, Diana, que es el ejercicio de estocada frontal y como si fuéramos a recoger un elemento que se nos cayó al piso. Entonces vamos a hacer las estocadas hacia adelante. En este caso, toma las llaves y suéltalas enfrente tuyo. Se te cayeron. Vas a recogerlas y cambiamos entonces el trabajo es simplemente estocadas frontales perfecto seguimos haciendo las estocadas que no es una estocada abierta como se dan cuenta sino que es agacharse realmente dando un pequeño paso al frente eso es un ejercicio que hacemos muchas veces sin darnos cuenta en casa en la oficina en cualquier lugar y es una actividad funcional que cuando la entrenamos prepara nuestras articulaciones, nuestra columna para soportar este trabajo que normalmente hacemos y que puede ocasionar dolores en columna por agacharse bruscamente si no está entrenada esta musculatura. Entonces la parte articular también tiene mucho que ver con eso. Es importante que las personas entrenen. ¿Qué podemos hacer con este ejercicio? Podemos hacer tres o cuatro series de 10 repeticiones ahí como estamos trabajando alternadamente pierna derecha pierna izquierda contamos hasta 20 y ahí tenemos 10 y 10 eso es una serie aproximadamente entonces podemos hacer tres series de 20 o de 10 repeticiones unilateral para empezar a hacer la actividad de fortalecimiento y mejorar el fortalecimiento de, articula de articulaciones y de rodillas y músculos en general Muy bien, y con esta información cerramos Enlace Noticias. Eh, recuerden que eso es lo que usted quiere ver. Feliz tarde.